La Policía Nacional apresó este viernes a un hombre acusado de sustraer dos bocinas y otros artículos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Álvaro Betances Paulino, alias El Líder, quien al ser cuestionado niega las imputaciones en su contra. Ellos me la ocuparon a mí eh, porque ellos inocentemente, eh, fue otro compañero fue que la llevó, que ellos, ellos mismos lo saben. entonces. Pero, ¿sí? Suponentemente, cuando él se la llevó, eh, eh, yo no estaba con él, pero cuando yo salí, yeah, la bocina estaba la tenía ahí. Reitera, un tal Dani es el responsable del hecho. No, ellos mismos deben saber cuál es, ¿entiendes? Pero tú, ¿tú puedes indicar quién era, porque tú vas con él, supuestamente. No, porque ellos mismos, deben, Ay, yo ellos mismos saben, eh, es, hey, el muchacho Ajá. se llama Dani. Giovanni Cordero, NTN.